Creo que la incorporación del arte en las escuelas es fundamental, desafortunadamente eh, la escuela como se ha venido concibiendo a lo largo de los últimos 150 años ha venido fragmentando el conocimiento, eh, fragmentando las disciplinas, pero si entendemos el arte como una posibilidad de, de integrarlas, un poco como sucedió en la época del Renacimiento, donde el científico era además artista, creo que el arte nos ofrece la posibilidad de eh, desarrollar la curiosidad, el pensamiento crítico, eh, digamos, reflexionar y experimentar alrededor de procesos de la naturaleza, la observación, eh, desarrollar todas estas competencias, digamos, centradas alrededor de, de la experimentación eh, y que incluso se conectan con el método científico de manera eh, muy profunda. Creo que, que ahí hay una posibilidad, una, posibil una segunda posibilidad muy interesante definitivamente también es la posibilidad de, de salir de la institución educativa y conectar eh, el arte con la comunidad. Creo que el valor, uno de los valores más importantes para mí del arte es la posibilidad de transformar la realidad de las personas y, y en ese sentido creo que ofrece la posibilidad también a los muchachos y a la comunidad de imaginar un mundo distinto eh, de soñar un mundo distinto, de modificar una realidad que muchas veces puede llegar a ser dura y fuerte. Creo que es, para mí esos dos son los aspectos fundamentales.